Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al segundo congreso de formación de personas adultas. Mi nombre es Natalia, soy profesora de secundaria del Departamento de Ciencias Sociales del Centro de Formación de Personas Adultas del Jordi de Sant Jordi, en la Valle du Show, en Castellón, y en la siguiente ponencia les voy a presentar eh, una serie de propuestas de inclusión social que realizamos en el centro. Antes que nada, eh, me gustaría empezar destacando el concepto de educación. Educación entendida como un derecho fundamental de todas las personas que se tiene que garantizar en condiciones de igualdad en el acceso y de equidad, así como orientarse a favorecer el éxito y el progreso de todas aquellas personas participantes en el marco de un sistema social inclusivo. Partiendo de esta premisa, eh, en el sistema educativo valenciano Existe diferente normativa en la que se establecen unas medidas de respuesta educativa para la inclusión que a su vez se organizan en diferentes niveles de concreción, de manera que se garantice una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todo el alumnado en cualquier etapa y nivel educativo. Si nos vamos a nivel nacional, en los últimos años, sobre todo en eh, las últimas leyes educativas, pero básicamente LOE, LONCE y LOMBLOE, hay un, hay un elemento del sistema educativo que es eh, trascendente y fundamental, que es la inclusión y la integración. Entendiendo inclusión como la participación dentro de los procesos de aprendizaje de manera equitativa de todo el alumnado, es decir, que todo el alumnado se sienta integrado en cualquier práctica sin ningún tipo de discriminación y de diferenciación, ¿no? que, que es la idea esta de, de inclusión. Es decir, no adaptamos para cada uno, sino que hacemos que todo el mundo se sienta incluido a través de las metodologías y, y las propuestas. Luego eh, hay otra idea eh, que es la de integración o, o inserción social que está asociada a las personas que por venir de otras procedencias eh, o por estar en una situación socioeconómica determinada o con necesidades específicas de apoyo educativo no participan en los procesos generales sociales. Es decir, se sustituyó integración por inclusión, pero la idea es que integración se mantenga como un elemento social dentro de la educación de adultos. Los eh, centros de adultos eh, ya hace tiempo que venimos haciendo este tipo de, de inserción. ¿Cuáles son las características de, de la inserción? Pues el poder integrar grupos sociales y grupos de, de edad transversalmente. Eso de alguna manera, de forma básica, ya se hace. Pero es muy importante pensarlo y hacerlo de manera sistemática. ¿Y cómo lo hacemos de manera sistemática? Pues bien, la primera respuesta sería eh, organizando la oferta educativa, ¿no? de manera que cualquier perso persona puede tener una respuesta adecuada a su necesidad. Es decir, eh, desde los programas de alfabetización para personas de determinados colectivos, sobre todo personas inmigrantes, pero también personas mayores o personas con necesidades específicas de apoyo educativo, con dificultades en el aprendizaje de la le lectoescritura. Eh, por tanto, eh, la idea en el centro es hacer una propuesta integral en la que hay toda una serie de elementos que, que, que estén coordinados para visibilizar y hacer consciente y sistemática esa inclusión y esa integración. ¿Cuáles son las dificultades? Eh, seguramente que cuando se ordena dentro del sistema educativo, por parte de la administración educativa, ese tipo de procesos se piensan siempre en primaria y secundaria, y no se trabaja con educación de adultos, porque realmente eso implica mmm, como una vuelta de tuerca más, también por la diversidad que tenemos, obviamente. Es decir, es mucho más fácil ordenar en primaria y secundaria que aquí, donde la diversidad es más compleja. Cuando se ordena dentro de la formación de personas adultas, muchas veces somos los centros los que vamos a dar respuesta, según entendamos las prioridades de, de, de aquella intervención que vamos a hacer a esa necesidad. Nosotros, eh, en el centro, hemos hecho un planteamiento global de procesos de acogida eh, e inclusión y trabajamos con diversas instituciones, ¿no? que sería un poco pues, lo, que, lo que se refleja en, a lo largo de las diapositivas, ¿no? ¿Cómo trabajamos? ¿Con quién trabajamos? ¿Y a qué niveles lo hacemos? Una en, col en colaboración con el tejido social y también obviamente con el tejido productivo, como por ejemplo con Labora. ¿Pero con quién hemos tenido más éxito? Bueno, pues con servicios sociales y Cruz Roja. Y dentro de servicios eh, sociales, eh, todas las iniciativas ¿no? que, lleva, que lleva adelante, también ADL, agente de desarrollo local eh, cuando se plantean talleres de empleo u eh, otro tipo de talleres en los que colaboran con nosotros en la difusión de las posibilidades ¿no? que tiene el centro de adultos dentro del contexto y con qué tipo de personas trabajamos dentro de esas perspectivas de inclusión pues eh, por ejemplo pues con jóvenes procedentes del fracaso escolar que en la mayoría de los casos tienen dificultades de aprendizaje de base con lo cual la respuesta en el centro será para, para que las metodologías estén adaptadas a esa diversidad y sobre todo también eh, una metodología activa eh, y constructivista desarrollada en base pues, a unos principios metodológicos basados en una enseñanza sobre todo con, con enfoque competencial de trabajo cooperativo, eh, aprendizajes significativos, eh, etcétera. Claro, exige una adaptación en los procesos, en la evaluación y en los materiales. Esto nos lleva a una, eh, a una acción educativa enfocada también en, en metodologías inclusivas que, que atienden a la diversidad eh, en, en todas sus vertientes, trabajando así pues, estrategica, estrategias perdón, metodológicas como, pues, como paisajes de aprendizaje, andamiaje, eh, aprendizaje cooperativo, tutoría entre iguales, rutinas de pensamiento y sobre todo también eh, gamificación ¿no? y, que, y que implica además pues eh, un clima de aula, eh, un acompañamiento emocional, un acompañamiento desde la tutoría, eh, el seguimiento, la actitud proactiva de, de los tutores y de las tutoras ¿no? para que, que las personas participantes eh, se sientan integradas y, y acogidas. Trabajamos también pues, con personas pues, de etnia gitana, personas de la renta de inclusión valenciana y también con, con personas con, con necesidades educativas específicas. Todos estos colectivos eh, en el centro tienen como una serie de, de respuestas, pero con las instituciones nosotros nos relacionamos para, para que sean ellas eh, las que acompañen y de forma conjunta eh, hacer el acompañamiento con estas personas para que vengan al centro. Eh, eh, para el seguimiento eh, y, y el compartir información tenemos a, pues a la persona responsable de, de acogida, eh, además de todos los planes ¿no? que elabora eh, el centro, pues como el PADIE, el plan de acción tutorial, el plan de acogida, el plan de convivencia, a través de los cuales pues, eh, se intenta favorecer eh, la inclusión y la integración. ¿Cuál sería la segunda, la segunda respuesta? Bueno, pues haría referencia pues, a la organización del centro, a cómo lo, lo, hemos, eh, cómo lo hemos planteado, ¿no? a esa estructura de de intervención, a esa, a esa primera acogida, ¿no? esa recepción en el centro eh, a través de un diagnóstico, eh, seguido de una inclusión eh, en la que se planifica, se a la diversidad, se identifican esas necesidades eh, educativas para poder realizar eh, esa planificación y finalmente el objetivo es, es conseguir esa integración de la persona participante, ¿no? esa conexión con, con el centro, con la comunidad. A esto le sigue eh, un protocolo de actuación eh, que Esto conlleva eh, pues, eh, pues, eh, ese protocolo que sea en conjunto con el centro, que es eh, quien realiza ¿no? esos procesos de acogida, de planificación, integración, por medio de la, de la información de la oferta que posee y al que acude la persona participante por cuenta ajena o eh, aquella persona participante que, que accede al centro pues, gracias a, a la colaboración de la institución, de la entidad. A partir de ahí eh, se establecen bueno, pues, más líneas de, de, de actuación o, o, o itinerarios ¿no? eh, a seguir. Dentro de la comunidad valenciana eh, se han desarrollado unos planes de atención personalizada, eh, como podemos ver ahí en, en, en la diapositiva, ¿no? eh, para las personas eh, que, en nuestro caso, bueno, pues para las personas participantes, eh, y, y ello lo hacemos a, a través de, del Forms. De esta manera, eh, pues eh, tenemos en cualquier momento, ¿no? Tenemos catalogadas las personas con las que con las que estamos interviniendo de manera específica, sobre todo en lo que son pues, enseñanzas regladas ¿no? que serían eh, GES y, y Ciclo 1. O si necesitamos en alguna otra enseñanza, pues como es el tema de, de acceso a la universidad, porque ahí sí que tenemos personas ¿no? que participan. Y, y el FORMS es, eh, está pues como, como esa herramienta clave eh, para compartir y centra centralizar la, la información. ¿Y cuál es la información ¿no? que, se, que se ha planteado ahí? Pues, eh, pues toda la que hay en los PAPs, es decir, eh, nosotros cuando pensamos en hacer seguimiento a una persona que necesita inclusión, tenemos una serie de, de variables de información ¿no? que necesitamos tener. pues Sus barreras, eh, sus dificultades de aprendizaje, los problemas, pero también, claro, las soluciones que le vamos a ofrecer o cómo se le va a hacer un seguimiento por parte de los tutores y de las tutoras. Y sobre todo en prevención del abandono, que también es muy alto en educación de adultos. Otro de los elementos es la colaboración con Cruz Roja para las personas de trayectoria migrante que llegan en patera y que están durante un tiempo en un proceso como de primera acogida no, para favorecer el aprendizaje del español o en nuestro caso también del, del valenciano en los grupos específicos y sobre todo a través de la persona que trabaja y que se ocupa de la, de la acogida, que en nuestro caso es nuestra compañera fina y a través de la colaboración eh, de manera constante con la asociación para hacerles ese seguimiento, esa asistencia, esa acogida a las personas que llegan, cumpliendo cada uno, asociación y centro, eh, su rol ¿no? dentro de esa, de esa red de apoyo. La tercera respuesta eh, serían eh, bueno, pues esos itinerarios académicos individualizados que, que se van haciendo a lo largo del año, es decir, que empiezan por una puerta de entrada al centro eh, que es la, la oferta que a esa persona le interesa más y continúan con aquellas ofertas que nosotros pensamos que, que pueden ser adecuadas. Eh, en esos itinerarios individualizados tenemos pues, personas que aprenden la lengua, pero que al mismo tiempo se integran con personas mayores que conocen y que de alguna manera van a formar redes de apoyo, tanto en los barrios, porque porque trabajamos en los barrios y tenemos presencia en, en cada uno de ellos, no en todos los diferentes barrios de la localidad, incluso en los que están alejados del centro, interviniendo de manera directa con personas de diferentes procedencias y em, y personas eh, mayores ¿no? en grupos específicos o personas que van a asistir a más de una oferta formativa. Es decir, personas que de alguna manera eh, vienen a aprender español y tienen más de un curso. Por ejemplo, pues los talleres de Mindfulness o toda la oferta eh, no reglada que según el currículum de la comunidad valenciana los centros de formación de personas adultas estamos en disposición de organizar siempre y cuando responda a una necesidad. Por ejemplo, ese taller de Mindfulness está asociado pues, al plan de convivencia, a la acogida, al seguimiento de personas que pueden tener situaciones o dificultades emocionales que les impidan seguir eh, de manera adecuada los procesos educativos. Lo último ya serían pues, las personas no de altas capacidades propiamente dichas, sino con alta competencia académica, que por su trayectoria... Eh, eh, personal, pues eh, fracasaron en el sistema educativo, pero que detectamos eh, a través de esa manera de flexibilizar el currículum y flexibilizar el trabajo que hacen, que pueden, por ejemplo, pasar de GES 1 a GES 2, pero además se les puede potenciar para hacer el acceso a la universidad. De manera que pueden asistir eh, a más de una oferta y todo se les convalida ¿no? eh, para que obtengan pues, resultados de cara a lo que es. Es decir, y esta idea, esta idea es muy importante, el centro de adultos no es un centro finalista, no es la persona que viene eh, y se queda aquí, sino que el centro de adultos tiene que ser una lanzadera para que la persona continúe o bien dentro del sistema educativo, por eso el acompañamiento y la orientación son elementos importantes ¿no? dentro de la inclusión y la y la integración, eh, o bien continúe dentro del sistema laboral, ¿no? o, o tenga pues, eh, esas nuevas posibilidades de las cuales el centro de adultos pues, simplemente ha sido la puerta de entrada ¿no? y, y el puente. Pues bien, hasta aquí la ponencia, espero que les haya gustado y espero eh, que disfruten de este, de este congreso. Eh, muchísimas gracias eh, por su atención y hasta pronto.